El primer año de la distopía es el 2020 Parece no notarlo, no interpretarlo la gente Y es que este año no asumió un presidente Es un títere que maneja títeres Simplemente mienten Y también se contradicen Nosotros lo exponemos, vamos hasta las raíces Puedes escucharnos, aunque quizás priorices Escuchar a quien recibe billetes y directrices Y así seguimos, contra la presión estatal Nos falta plata, pero nunca faltamos a la verdad Tanta cháchara la que pudimos escuchar. Más habrá lamentos cuando no haya marcha atrás. ñoquis del Estado midiendo el humor social. Controlando redes y de qué podés hablar. Ciberpatrulleros que no sirven para más. Siguen cobrando su sueldo mientras vos te te Llevan preso por un tweet Si el gobierno da la orden, el gobierno feminista que libera violadores. Gobierno que decide perseguir a quien lo expone y exponer la vida de quien quiere que todo mejore. Y mejor es. Que no salgas sin razón, menos si el gobierno te rastrea con su aplicación Si vas a salir, pediles la autorización Ellos deciden si podés trabajar para comer o no Lo que quieren es cuidar tu salud te matan de hambre para que no te mate un microbio, igual que te hablan de libertad de expresión y odio, ni olvido ni perdono, el experimento en odio, están tirando de la soga viendo hasta dónde llegar. No podemos dejar que avance ni un paso, mire ese congreso en el que todos te votan igual, esta oposición resultó ser un fracaso y acaso. ¿Pensaste que eran diferentes? Se ve que no sabes cuáles son sus intereses, pero puedo afirmar, definitivamente lo que menos les interesa a ellos es la gente, quieren plata y se dicen corruptos entre sí, para que sus seguidores les aplaudan con lealtad ninguno de ellos tiene condena en este país, ambos son parte de ese acuerdo de impunidad por eso dicen ser la verdadera oposición al otro, a pesar de que en general piensan muy parecido y dicen que los otros partidos les restan votos, de esa forma no se hacen cargo cuando son vencidos y hoy tenés que aprender la lección, su ambición es la corrupción y su intención no es defenderte a vos. Si vos ¿Crees que van a hacer oposición la coalición cuya función es la ficción y la abstención de acción?